Buenos días, hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo introducir calificaciones en raíces uh, tenéis el enlace al, al portal en los últimos correos electrónicos que os he enviado mm, por si no lo encontráis, yo os lo dejo aquí pegado y os lo pondré más abajo en, en la parte de abajo del vídeo recordad que nos han dicho siempre que Raíces funciona mejor con Google Chrome como navegador, pero en teoría se puede utilizar cualquier otro navegador, incluso se puede utilizar desde desde tablets. Bueno, aquí tendríais que meter la, los datos de las credenciales eh, que os hemos hecho llegar y entraríamos. Una vez que estamos dentro. Una vez que estamos dentro, uh, iríamos a la parte de alumnado y dentro de alumnado a la parte de evaluación. Y entraríamos directamente a, de nuevo en evaluación. Vale. Ahora, seleccionamos el curso académico, que ya viene seleccionado por defecto, el 17 y 18, elegimos el curso académico. En este caso yo solo doy en sexto de primaria, elijo sexto de primaria. El tipo de convocatoria siempre, de momento, van a ser convocatorias oficiales. Y la unidad, yo solamente doy clase en sexto de, por lo tanto aquí solamente me va a aparecer sexto de. Elijo sexto de y el tipo de evaluación que vamos a hacer es una evaluación de un conjunto de materias. Una vez que tengo esto, le doy al botón azul refrescar automáticamente aquí abajo me salen los alumnos que voy a evaluar. Estos son los alumnos que yo puedo evaluar. Ahora, tengo que pasarlos a este lado para que sean los alumnos que yo voy a evaluar. Para pasar a todos los alumnos de sexto D, de una vez solo, le doy a este botoncito con dos flechas hacia la derecha. Vale. Aquí abajo tendría las asignaturas que yo puedo evaluar, que son las que yo doy. Solamente podéis evaluar asignaturas que vosotros impartís, vosotras impartís. En este caso yo voy a meter las de sociales, pero si quisiera meter las de las dos asignaturas, pues haría igual que con los alumnos, le daría al botoncito con las dos flechas. Como solo quiero meter sociales, selecciono sociales y le doy al botón con una flecha. Una vez que tengo esto, ya tengo seleccionados los alumnos y tengo seleccionadas las materias, me vengo aquí arriba a la derecha... Al disco y este botón es el de aceptar. Le digo que OK y le digo que OK. Vale, y ahora ya tengo aquí la pantalla para evaluar a los alumnos. Tengo dos opciones: evaluar por ratón o por teclado. Mucho más cómodo por teclado, en mi opinión. Por lo tanto, pincho teclado. Y ahora lo único que tengo que hacer es ir seleccionando casillas e ir introduciendo calificaciones. Voy a aprovechar. Y efectivamente voy a meter las calificaciones de este grupo. A ver. La primera la dejo porque me la sé. Y después tengo que ir viendo la calificación de los alumnos. Igual que en SICE, números enteros. Así, poco a poco, iríamos introduciendo todas las calificaciones de nuestros alumnos. Una vez que termino de introducirlas, le doy otra vez al botón guardar. Y esta es la forma de meter las calificaciones de los alumnos en raíces. Es muy importante que le deis al botón guardar, porque si no, no se van a guardar y van a aparecer en blanco. Bueno, espero haberos ayudado. Un saludo.